Más. Gracias, presidente. Buenos días a todos y a todas. Desde nuestro Grupo Parlamentario hemos presentado diversas enmiendas de modificación al artículo 2, al artículo 3, al artículo 7, al artículo 8 y al 9, y de adición al artículo 3, al artículo 4 y a las nuevas disposiciones adicionales. Y una enmienda de supresión a disposición adicional segunda. Muchas gracias. Dado el dilatado tiempo de tramitación que ha sufrido el presente proyecto de ley en el Congreso de Diputados, así como la demora de su tramitación en esta Cámara, las previsiones han quedado desfasadas. Además, las escasas lluvias no han servido para mejorar la situación del déficit hídrico, por lo que todo hace prever que las circunstancias que justifican la exención descrita durante 2017 se mantendrán durante 2018. El Real Decreto Ley 10-2017 de 9 de junio por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1-2001, de 20 de julio. Ya contemplaba esa medida para el periodo de julio del 2017 a febrero del 2018. Por otro lado, al aplicarse la moratoria sobre las cuotas por jornadas reales, su ampliación facilitará aliviar los efectos perversos de la sequía sobre el empleo agrario, al reducir los costes de contratación, particularmente de las pequeñas y medianas explotaciones agrarias. En una situación de sequía prolongada son damnificados en primer lugar, los agricultores y ganaderos, titulares de las explotaciones y, por lo tanto, trabajadores agrícolas por cuenta propia y los trabajadores agrícolas por cuenta ajena, por cuanto que la reducción de la producción agraria origina la disminución del trabajo disponible hemos propuesto eximir de la obligación de justificar 35 jornadas reales para los y las trabajadores agrícolas. Se propone mantener la vigencia del artículo 69 del Real Decreto 1 2001 del 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. Justamente en el inicio de lo que puede ser perfectamente un ciclo de sequía que se prolongue más años, la restricción que establece el citado artículo sobre los contratos de cesión de derechos al uso privativo de aguas debe ser más vigente que nunca, puesto que permite frenar la sobreexplotación de los recursos disponibles, especialmente de los acuíferos. Anular esta restricción legal y permitir vender el total de lo que formalmente establece el título concesional equivale a vender aguas de papel. Sí, lo que en definitiva supone agudizar la sobreexplotación de acuíferos o sobreexplotar más los ríos con agua que no hay. La gravedad de la situación bajo las perspectivas vigentes de cambio climático exige afrontar el problema del desgobierno en la gestión de las aguas subterráneas, especialmente en las zonas más sensibles en que los acuíferos son sobreexplotados de forma sistemática incluso en años de normalidad pluviométrica. Es preciso recuperar un control efectivo sobre estos acuíferos con la constitución y participación de comunidades de usuarios bajo la supervisión del Estado, que debe garantizar un régimen de explotación sostenible. Es, sin duda, el eje estratégico más importante a desarrollar de cara a disponer de reservas para gestionar los ciclos de sequía, empezando por el que nos afecta en la actualidad. Gracias.